Porque para hoy las noticias serán las siguientes. Miren, en el ámbito internacional inician funerales de Estado del presidente George Bush. Padre, ampliaremos más adelante, así que no se lo pierda. El presidente de México pone en venta, mírenlo ahí, el avión, el avión presidencial. Él lo había dicho, pues ya está a la venta. Ampliaremos. En el ámbito nacional, la policía y las Fuerzas Armadas lanzan el Plan Navidad Tranquila y Segura 2018-2019. No se lo pierda. Sargento tirotea a expareja supuestamente por clave de un celular. Oh Dios, hasta dónde hemos llegado. Intervienen de urgencia a la comunicadora Franco Macorizana, Kiara Romero. Caramba, ojalá y que Kiara pueda recuperarse pueda levantarse nuestra amiga Kiara Romero. Así que no se lo pierda. Más adelante, Pastor mata a tiros por supuesta deuda en San Juan de Ocoa a un hombre. No se lo pierda. En el ámbito local regional para hoy, el presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes de la UAS Recinto San Francisco, lamenta los incidentes registrados el pasado fin de semana por allá en las elecciones estudiantiles en Salcedo anuncian la creación de un nuevo movimiento en San Francisco de Macorís, franco-macorizanos unidos por el desarrollo. El Falpo valoriza la creación de ese nuevo movimiento social en esta ciudad. La Dirección Regional de la Policía anuncia el operativo Navidad Tranquila 2018 en San Francisco de Macorís. Ciudadanos opinan. Sobre el operativo de seguridad Navidad Tranquila 2018-2019 Roban en la escuela Julio Plata de la Rosa de la comunidad Mi Comunidad de Guisa Ampliaremos Renuevan la prisión preventiva contra acusado de matar un hombre a tiros Aquí en San Francisco de Macorís Estas informaciones y otras serán ampliadas al regreso Acomódese pues ya inició la fuerza informativa Sobre todo Bueno, gracias, gracias por estar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo el programa preferido por ustedes a esta hora del día. Recordarles a todos y a todas que agua delirium es calidad que supera, porque es la que consumo y la que consumen todos los nordestanos, porque es exenta de bacterias y de sodio. Llámenos para mayor información, para servicio a domicilio, al 809-290-1379, calidad que supera es Agua de Lirium. Tienda La Suerte, somos parte de ti. Es la tienda de mayor tradición por departamentos en San Francisco de Macorís, en el centro de la ciudad. Más de 55 años siendo la tienda preferida por todos los nordestanos. Todo lo que usted busca, todo, absolutamente todo, lo tenemos nosotros en Tienda La Suerte. En esta época del año donde usted quiere embellecer, Adornar su hogar con esos artículos accesorios navideños Solo nosotros al mejor precio Y ya nos preparamos porque también se acerca por ahí la época de los santos reyes Tienda la suerte, somos parte de ti Miren la casa de la estufa es venta y reparación de estufas y lavadoras Fabricación de estufas industriales de alta calidad Venta de todo tipo de piezas para estufas y lavadoras Venta de equipos para su vehículo de gas Estamos ubicados aquí en San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad, 140, con el 809-588-5752. Y en la calle 27 de Febrero, esquina de Altagracia, en Agua, con el 809-584-4217. La Casa de la Estufa, todo, absolutamente todo en piezas y en ventas para sus estufas y lavadoras. ¡Qué bueno! Inician los funerales de estado... Del ex presidente George W. Bush. El presidente de Estados Unidos, George Herbert Walter Bush, fue colocado ayer en Capilla Ardiente en el Capitolio de Washington, el primer de cuatro días de honras funerables al ex mandatario. Vemos imágenes de los actos conmemorativos o correspondientes ya al funeral como es de costumbre para un ex presidente de los Estados Unidos, y ahí vemos las imágenes. Así que vamos a escuchar las declaraciones de Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos. Adelante. Había una bondad en el hombre que era evidente para todos los que lo conocieron. Todos esos años en el servicio público se caracterizaron por la amabilidad, la modestia y el patriotismo. Modest. Bueno, ahí están los actos conmemorativos correspondientes, repito, el funeral del ex presidente George Herbert Walker Bush, George Bush padre. ¿Eh? George Bush padre, recuerden ustedes que el hijo también fue presidente antes de Barack Obama. Y ahí vemos las imágenes del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al momento de presidir el funeral con los honores Correspondiente, mírenlo ahí, a George Bush hijo. Bueno, señores, presidente de México, ayer decíamos que había dicho que quería vender el avión presidencial. Bueno, pues en el día de hoy, el presidente de México da a conocer que pone en venta el avión presidencial. Andrés Manuel López Obrador. Puso en venta el polémico avión presidencial, el cual tiene un precio de 218.7 millones de dólares. ¡Wow! De ahora en adelante el presidente viajará en vuelos comerciales. Él lo había dicho que iba a desarmar, desarticular todos los privilegios que habían para el mandatario de México, para los funcionarios. Y ya ha comenzado y le abrió venta, repito, en 218.7 millones de dólares al avión presidencial. Ahí está, esa información la presentábamos ayer cuando López Obrador, nuevo presidente de México, daba la información. Miren, señores, recordarles a todos ustedes que aquí en San Francisco de Macorís está la Casa del Desabollador. Centro de Pinturas, la Casa del Desabollador, todo. Absolutamente todo en ventas de pinturas originales. Las marcas de su preferencias las tenemos nosotros en acrílica, semiglosa, satinada y aceite. Con más de tres tiendas, bueno, tres tiendas aquí en San Francisco de Macorís y con más de 30 años en venta de pinturas todas originales. Estamos en la calle Bonó, esquina Restauración, aquí en San Francisco de Macorís con nuestra tienda principal. En la salida de Santo Domingo, en la entrada a la urbanización Los Bonillas. Y nuestra nueva tienda de la calle Salcedo, casi esquina Bonó, aquí en San Francisco de Macorís. Somos los distribuidores exclusivos de la famada pintura Grisdine, formulada con el Super Clear 888, que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centros de pinturas La Casa del Desabollador. Y el Come Llaves, en esta ciudad es Eli Llaves. Ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículo. El come llaves Eli. Mire llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque Eli es el experto también en sacar las llaves si se les quedan dentro de su vehículo. Usted no invente con dañar las puertas de su vehículo, con alterarla, eh. Él es el experto y es el experto también en la colocación del GPS para asegurar sus vehículos de cuatro y dos gomas. Somos expertos en colocar el GPS a esas pasolas modernas, a esas motocicletas modernas. Asegure lo suyo y visite el come llaves en la Avenida Libertad Próximo al Liceo Ercilia Pepín o llámenos porque es Eli Llaves. La policía y las Fuerzas Armadas de nuestro país lanzan el Plan Navidad Tranquila y Segura 2018. Un total de 29,538 agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas reguardarán la seguridad a través del operativo de seguridad Navidad Tranquila 2018-2019 con el fin de proteger las vidas, la integridad física y la seguridad de los dominicanos en extranjeros y extranjeros también que se encuentran en nuestro territorio. Así que vamos a escuchar esta información. ¡Adelante! Y ya tenemos una serie de personas que han resultado heridas de golpe contuso, de armas blancas o de armas de fuego, producto de riñas en estado de embriaguez, fuera de los lugares de esparcimiento. Estaremos reforzando durante el mes las entidades bancarias, estaremos reforzando las vías, Hola, que los dominicanos que se encuentran en el extranjero vienen a su país a disfrutar de estas navidades en compañía de sus familiares. Bueno, ahí están las declaraciones de Nealdrin, vocero, bueno, director nacional de la policía en nuestro país. Ahí está el momento en que, mírenlo ahí, la policía, los agentes un total de 22.804, el Ministerio de Defensa 3.300, eh, bueno, ahí están otros datos también presentados, dados a conocer en el día de ayer por el jefe de la policía y demás que estarán involucrados. Ahí está en ese amplio operativo un total de 29,538 agentes, tropas mixtas del de Ejército Nacional y la policía estarán en las calles. Miren, un sargento tirotea a su expareja, supuestamente por clave de un celular. ¡Oh, Dios! Una joven de 26 años recibió varios disparos, supuestamente por su expareja. Un sargento mayor de la Policía Nacional. La víctima fue identificada, ahí está, como Lady Carolina Soto, quien recibió los disparos cuando el victimario la citó para darle un dinero de comprarle la ropa de Navidad a sus tres hijos en un hecho ocurrido en el sector La Sursa de Santo Domingo Oeste. Carolina Soto agrega que el detonante del hecho fue porque el agresor le quitó el celular y quería la clave. Cuando ella se negó, entonces este le disparó y volvió a pedirle la clave y ella volvió a negársela y de nuevo le disparó. ¡Oh Dios! Escuchemos, adelante. <música> Yo tengo por mi vida y la, la vida de mi familia, mi niño yo lo tengo escondido porque no quisiera que él llegue y se lo lleve y lo haga. Lo último que él hizo fue que hirió a mi hermano por mil pesos que mi hermano le debía, le dio dos tiros, gracias a Dios no se lo pegó, pero lo partió. De la derecha tiene herida de tibia por arma de fuego. En, con entrada y salida a nivel del tercio medio y una a nivel del tobillo. A nivel de la izquierda si sí tiene un impacto de o una herida de dama de fuego de entrada y salida a nivel del tercio proximal de la tibia. Oh Dios, ay mi madre, yo decía que era tan grande lo que esta mujer tenía dentro de ese celular que lo quiso ocultar, que no quiso mostrarle la clave. Ella prefirió la contraseña, callar y no darle el celular y recibir sus dos disparos. Increíble, señores. Miren, lamentable, ¿verdad? Y dándole seguimiento al estado de salud de nuestra Kiara Romero. Kiara, quien cayó de el residencial del residencial prácticamente del cuarto nivel, tercer nivel, la azotea, donde habita aquí en San Francisco de Macorís junto a su pareja el pelotero catcher de los gigantes del Cibao Carlos Paulino, se encuentra en Sedimat, ingresada, pero ha, se ha complicado, ¿verdad?, la salud de Kiara interviene fue intervenida de urgencia en el día de ayer, así lo da a conocer el, su tío eh, Franklin Romero, el diputado Franklin Romero, las oraciones no han parado para que nuestra querida amiga Kiara Romero pueda recuperarse, caramba. Vamos a ver lo que nos dice entonces el diputado de la provincia de Duarte, eh, Franklin Romero, adelante. Su hemoglobina bajó a un 2 y no sabíamos la razón, por lo tanto los médicos le hicieron una, una tomografía, una resonancia, entre otros estudios, para ver qué pasaba, que la hemoglobina le bajó tanto. Encontraron aire en el estómago y tuvieron que intervenirla para ver si era que tenía algún sangrado en los intestinos. Como globina en el suelo, pues eh, es imposible y ya tiene que estar estable para poder hacer la operación de la columna vertebral. Lamentablemente no está mejor que ayer, está un poquito más quebrantada porque esto es una operación fuera de la que había que hacer de las fracturas. <risa> Wow, en realidad es una información que nos toca bastante, nos hace sentir mal, eh, toca nuestros sentimientos, porque como hemos dicho, Kiara es una persona nuestra, una joven comunicadora que nació en Telenor eh, y que increíble ¿verdad? Solo podemos decir que Dios intervenga y que sea su voluntad eh, en torno a la situación de Kiara Romero, que pueda levantarse Miren, señores, un pastor mata a otro hombre a tiros porque por una supuesta deuda, eso fue en San José de Ocoa, un pastor evangélico, la víctima fue identificada como Johnny Lane y Liriano, alias Pinocho, quien recibió los disparos mientras se encontraba en el parque del sector Pueblo Abajo de la referida provincia. Según versiones, la víctima contrajo la deuda cuando residía en los Estados Unidos con el pastor. El victimario fue puesto a disposición de la justicia para los fines correspondientes. Oh Dios, el hombre de Dios, el pastor, le disparó. Increíble. Vamos al WhatsApp, señor director, inmediatamente para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día. El 5280 nos dice por aquí... Vladi, favor de felicitar en el búfalo a Josh Merlin que está de fiesta de cumpleaños. Le felicitamos en el día de ayer y hoy también lo hacemos. Octavio nos dice por aquí, bueno, vamos a ver... Bueno, vámonos al corte, vámonos al corte, ¿verdad? Porque tenemos mensajes del día de ayer. El regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo. Óptica Máxima Visión es la óptica número uno y la que llegó para quedarse en San Francisco de Macorís. Los mejores lentes, gafas de sol, todas las marcas, todas. Las de sus preferencias la tenemos nosotros, porque lentes, en monturas, somos los número uno de toda la región, con los mejores precios, con las mejores atenciones, los expertos cubanos que llegan cada 15 días para observar su vista. No inventamos con esos. Los mejores equipos lo tenemos nosotros y mejores facilidades de pago. Si no fuera así, no se lo diría óptica máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Banca Chago, el consorcio número uno. La Banca Chago es la banca de su suerte, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza de la Lotería Nacional para que se saque la tripleta millonaria y el Super palé porque pagamos al instante. En la Juan Bautista Blanco, ahí está nuestra oficina central, con el teléfono que aparece en pantalla y sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá porque Banca Chago es el consorcio número uno de toda la provincia bien señores vamos a ver lo que nos dice Joel Martínez presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios El Aguas, Recinto San Francisco en torno al acontecimiento ahí está que presentamos ayer Acontecido el pasado fin de semana en Salcedo, la balacera por allá en medio de las elecciones para elegir el presidente de la asociación de Salcedo, de estudiantes de Salcedo. Joel estuvo por allá como máximo representante de los estudiantes a nivel de la región del nordeste y presenció parte de todo esto. Vemos imágenes del momento en que se registraron algunos de los apresamientos en un hecho muy bochornoso que ha sido muy criticado, por la magnitud del mismo. Vamos a ver qué nos dice Joel Martínez. Adelante. Bueno, tú sabes que en Salcedo, como en otro pueblo donde eh, existe una gran cantidad de estudiantes que se trasladan hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hacia otras universidades, se, se da lo que es una lucha de interés entre partidos políticos. Y en el municipio de Salcedo, el pasado sábado que se presentó la situación, un acto bochornoso, el cual nosotros reprochamos y llamamos la atención a las asociaciones de estudiantes de allá de Salcedo, y ya lo comunicamos con el que salió presidente electo en esas elecciones para que inmediatamente asuma la dirección de la asociación, se pueda reunir con todos los sectores, tanto estudiantil como a la sociedad de Salcedo, para buscarle una solución. ...a esta situación que se ha estado presentando... ...no solamente en estas elecciones, sino en otras... ...por lo que nosotros lo que creemos... ...que los partidos políticos deben de dejar... ...que el estudiantado pueda decidir... ...quiénes son los que deben de dirigirlo... ...y decir que en situaciones como esta, Vladi... ...no siempre eh, se ven involucrados... ...de manera directa el estudiantado... ...sino que las personas que hacen este tipo de situaciones que gracias a Dios no pasó nada lamentable, eh, son personas es, extrañas a lo que es el sector estudiantil y que lo llevan esos partidos políticos para provocar situaciones. Por lo que nosotros lo que esperamos es que eh, se pueda animar los ánimos, que la nueva directiva de la asociación pueda reunirse con la sociedad de Salcedo y tratar de que este acto tan bochornoso que sucedió el pasado sábado en el municipio de Salcedo no vuelva a repetirse por el bien de Salcedo y por el bien de los estudiantes mismos en ese municipio. Bueno, ahí está el momento en que el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, eh, Joel Martínez, rechaza eh, este hecho registrado en Salcedo el pasado fin de semana, una balacera increíble, y que esto desató el pánico por allá de los estudiantes, de todos los que participaron. La policía tuvo que intervenir y se materializaron eh, apresamientos de algunas personas. Y repetimos eh, las imágenes, revivimos las imágenes para que ustedes tengan una idea de lo que ocurrió. Muy lamentable ese acontecimiento. Miren, señores, en el día de hoy, un grupo de comerciantes, empresarios de San Francisco de Macorís, personas de la clase civil, otros grupos, se juntaron para dar a conocer el nuevo movimiento franco-macorizanos Unido por el Desarrollo. Vemos imágenes de la actividad. Ahí está Odilín Morel, que fue invitada también. Ahí vemos el abogado Odifo. Eh, y el joven Rafael Soriano Hijo, presidente de la Asociación de Comerciantes, forma parte Creo que es verdad que preside este grupo de franco unidos por el desarrollo de San Francisco de Macorís. ¿De qué trata esa nueva, ese nuevo conglomerado? ¿De qué trata ese nuevo gremio o grupo? Eh, vamos a ver entonces parte de lo que se dio a conocer en el día de hoy en la rueda de prensa. Adelante. Nos hemos reunido y acompañar a todas las instituciones de los movimientos populares de nuestra ciudad para unirnos en fuerza y lograr el objetivo de cada una de estas reivindicaciones y canalizar de una mejor manera y con fuerza la, el objetivo en sí que es el resultado de lograr un mejor bienestar y un mejor desarrollo para San Francisco de Macorís. Nosotros a raíz de la conformación de esta institución asistimos aquí y se decidió que se iba a conformar la misma para el desarrollo de San Francisco de Macorís. Inmediatamente comenzamos a hablar de ah, Franco Macorizano unido para el desarrollo de nuestro pueblo, San Francisco. Y ahí quedó el nombre, se le hicieron algunos coteos y quedó Franco Macorizano unido por el desarrollo. Esto es una cuestión de funcionarios. Es a ellos que le vamos a reclamar, es a ellos que le vamos a exigir de que si ellos responden al llamado de esta institución, de que se eviten las huelgas y que San Francisco de Macorís desarrolle como debe desarrollar, aquí habrá en verdad un desarrollo. Pero jamás nos encaremos hacia ningún funcionario, eh, mendigándole las obras que ellos obligatoriamente tienen que realizar en nuestro país. Éxito entonces para esta nueva agrupación, para este nuevo grupo social en San Francisco de Macorís, siempre y cuando sea para el bienestar, el crecimiento de nuestro San Francisco de Macorís, más adelante, vamos a ver lo que nos dice Raúl Monegro, vocero del Falpo, en torno a la creación de este nuevo movimiento social en San Francisco. Pero antes, yo quiero decirles a todos ustedes que el lugar apropiado para usted ir a disfrutar, a compartir, es aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, en la comunidad de llaves, es Don Andrés Bar. Don Andrés Bar, el lugar que todo el mundo está visitando, porque todo el mundo quiere disfrutar. Estamos en Navidad, pero en un ambiente seguro, que se sienta cómodo, ¿eh? En un ambiente donde usted no pueda decir, ay, aquí se armó un lío, ay, me siento... No, no, no, no. La seguridad se la garantizamos. El ambiente tranquilo, pero bueno. Porque tenemos los mejores VIP, la mejor musicalización, las bebidas nacionales e internacionales al mejor precio. Y ese trato, increíble. Don Andrés Bar. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua en la Comunidad de Llaves, kilómetro siete y medio. Frente a la estación de gas, ahí está Don Andrés Bar. Y recuerde que nos preparamos para en estos próximos días darle a conocer el itinerario de nuestras actividades navideñas. Don Andrés Bar, el lugar más acogedor de toda la región. ¡Qué bien! Miren, señores... ¿Cuál es la opinión y el parecer del Falpo en torno a la creación de ese nuevo movimiento franco unido por el desarrollo? Que en el día de hoy a través de esa rueda de prensa dieron a conocer los detalles. Vamos a ver entonces lo que dice Raúl Monegro. Adelante. Se supone que deben buscar el bienestar de la, de la colectividad, del pueblo franco-macorizano.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 Bueno, ahí estamos negro al momento de valorizar eh, la creación de este nuevo movimiento, tal y como nosotros decíamos, si viene a aportar al crecimiento de San Francisco de Macorís, para que esas luchas reivindicativas, esas demandas en realidad puedan ser reales. Qué bueno. Bienvenido sea ese grupo. Bienvenido sea a todos aquellos que le conforman. Especial nuestro amigo Rafael Soriano Hijo. Qué bien. Vamos al WhatsApp, señor director inmediatamente para conectarnos con las personas que están en sintonía con nosotros a esta hora del día. Margot nos envía estas imágenes. Mírenlo ahí, de este joven. Vamos a ver, señor director, se encuentra en cama y dice, hey, buenas tardes. Mi hijo ayer tuvo, al ser atracado, yendo a su trabajo, el cual le cerraron dos en una pasola y lo tumbaron. Querían ver si podían conseguir el video. Esto sucedió frente... A Strong en la avenida Libertad y mi hijo está muy agolpeado, dice ella. Quería ver si podía ayudarme a conseguir el video para que lo publique en tu canal. Y los sujetos emprendieron la huida y le dejaron ahí tirado. ¡Wow! Ahí está este joven postrado en una cama. Vemos eh, los golpes que presenta en su cuerpo, moretones, al caer. Así que vamos a darle seguimiento a esa información. Muchísimas gracias, Margot, y lamentamos ese hecho. Joel Martínez nos dice, atención, informamos a los estudiantes que se encuentran inactivos que la prórroga de reingreso fue extendida desde hoy 3 de diciembre del 2018 hasta el 7 de enero del 2019. Muy bien, ahí está, interesantísima información. El profesor Francisco Guzmán nos envía por aquí, nos dice, estudiante de la Escuela Eugenio Cruz Almanzar y Josefa Antonio Perdomo ganaron la copa en lucha olímpica este domingo esta escuela de lucha está también en este plantel educativo, felicidades para esos competidores francomacorizanos quienes por allá obtuvieron medallas, felicidades Altagracia desde el sector hermanas Mirabal, nos envía la foto de esta niña, está de cumpleaños felicita de parte de su madre Agni, bendiciones para la nena muy bien Continuamos por aquí, después de Altagracia, con Eddie Gil desde Tenares. Eddie nos envía un video donde describe, ¿verdad? De, según él, lo que eh, no hay unión entre las autoridades de la provincia de Hermanas Mirabal, pues la alcaldesa, según él, de Tenares, perdón, de Salcedo, ha estado promoviendo por medios nacionales los Juegos Nacionales, los Juegos Deportivos Nacionales, y no ha incluido las demás autoridades tanto de Villa Tapia y de Tenares, que también conforman la provincia de Hermanas Mirabal, y por ende, según él dice, que todo se está concentrando en Salcedo y los otros municipios han sido olvidados. Wilton Gómez desde Madeja nos dice, Merlin Gómez activa, ahí está, qué linda nena, Dios la bendiga. De Wilton pasamos a Edwin de la Cruz de Secotuí, Blady, y el ejemplo que le daba ese pastor a sus seguidores, mientras él estaba lleno de maldad y de ira hablamos el habla del pastor que presentamos hace un momento que disparó a otro por una deuda. Nicauri Hernández de Este Cotuí. Buenas tardes Vladi, que el Señor te bendiga siempre por ser un buen comunicador y que tenga una hermosa Navidad y un feliz Año Nuevo. Bendiciones para usted y su familia. Gracias. Vámonos al corte. Al regreso más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo.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 que nosotros acercamos la distancia. Somos la agencia preferida al momento de todo el mundo viajar, de organizar sus viajes. En agencia de viajes García Travel, usted elige su destino y nosotros acercamos la distancia. Llámenos al 809-290-0420 o visítenos en la Fran Grullón, aquí mismo, cerca de Telenor agencia de viajes garcía travel se ha convertido en la número uno la reserva del hotel a nivel nacional e internacional la tenemos nosotros al mejor precio y el envío de paquetes por FederExpress. elija usted su destino porque en agencia de viajes garcía travel nosotros acercamos la distancia qué bueno miren señores continuando con las noticias en el ámbito local regional Vamos a ver porque la Dirección Regional de la Policía anuncia el operativo Navidad Tranquila 2018-2019. Vamos a ver entonces lo que dice Xiomara Arias, cómo estará esto aquí en San Francisco de Macorís. Adelante. Desde ayer nuestro director general de la Policía Nacional, Ingeniero Ney Aldrin Bautista Almonte, dio a conocer lo que es el operativo Navidad Segura, Navidad Tranquila 2018-2019. A partir de este ya eh, habrán más de 29 mil hombres y mujeres tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas en todo el territorio para salvaguardar las vidas aquí en este país. Les aseguramos que va a ser una Navidad segura y tranquila por nuestro director general de la Policía Nacional, quien asegura que habrá una gran cantidad de personajes en las calles, patrullando tanto a pies como en las camionetas, como en motores, pero sí van a haber un gran patrullaje en todos los centros de la ciudad, en las tiendas, en los negocios, de expendio de bebidas alcohólicas. Lo que sí nuestro director general de la Policía asegura que en este año 2018 habrá una Navidad segura y tranquila. En lo que considera de a San Francisco de a la región de será duplicada la dotación de gran refuerzo. Sí, ya desde ya están llegando, ayer comenzaron a llegar gran parte del refuerzo que vamos a tener aquí para el patrullaje de Navidad Segura y Tranquila 2018-2019. Ahí está la licenciada Xiomara Arias, dice que ya han comenzado a llegar los agentes aquí en San Francisco de Macorís para el operativo Navidad Segura Tranquila. Esperamos que todo transcurra en calma. Miren, recordarles a todos ustedes que en agradecimiento a su fidelidad por estos 50 años, Farmacia San Rafael te premia en grande. Por cada mil pesos en compra por personas en efectivo, tarjetas o diferencias de seguros, recibirás un boleto para participar en la rifa de una motocicleta, una Smart TV y una nevera, votando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo, San Francisco de Macorís. Y recuerda que estamos en la calle Castillo 187 en el sector Holguín y en Huiza en el kilómetro 3 carretera Nagua Sorteo a celebrarse en este mes de diciembre. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Cuál es la percepción que tiene sobre ese operativo que ha sido anunciado por la policía? En realidad esto va a limitar a los delincuentes, va a reducir los atracos en nuestro país y en San Francisco de Macorís. Escuchemos.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 Depende. ¿Cómo así? Porque la delincuencia ahora mismo está sumamente alta, ¿sabes? Si no no sale mucho a la calle, tal vez está seguro en su casa. Yo creo que sí. Yo sí creo que por sí. qué? Bueno, es que yo voy a reducir porque tanta delincuencia, eso no sirve así, tú sabes, porque esto está jodola la delincuencia que me acudir, que hay que hacer algo con eso. Está bien el operativo la policía, ¿no? Está bien el operativo.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 miren a nombre de don andrés bar restaurán, el mejor ambiente de toda la región don andrés carretera san francisco de macorís nagua en la comunidad de llaves ahí está el ambiente número uno para disfrutar como usted se lo merece don andrés bar roban en la escuela julio plata de la rosa en guisa por allá ya en varias ocasiones han, eh, se han registrado hechos de robos y vamos a ver en esta ocasión qué se llevaron Así lo va a conocer Víctor Toribio Rosario, quien es el presidente del Comité de Base del ADP en la Escuela Primaria Julio Plata de la Rosa de la Comunidad de Guiza. Escuchemos. Mira, nosotros fuimos objeto de, una, de un robo el pasado sí, fin ha de semana. Si sí, se, ha, se ha hecho reiterativo, estos, estos robos ya van varias veces, cuatro o cinco veces, que penetran el centro por el problema que la veja perimetral no, no la tenemos, que es lo más seguro, pero todavía no ha podido llegar a nosotros verdad eh, la construcción de esa abeja perimetral que se prometió hace mucho. Estamos en licitación, estamos verdad esperando la, la reconstrucción, el o social paso es reconstrucción, no construcción. Y nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades educativas para que tomen en cuenta esta situación que esto está ya escapando de nuestras manos y está fuera de lo normal. ¿Qué ha pasado? No, el robo, se robaron un plasma, un televisor de acá de lo que nosotros tenemos como, como biblioteca, que fue la biblioteca que lo llevaron, penetraron a, a altas horas de la noche, no tenemos la veja perimetral que ya te dije, y no tenemos eh, luz eléctrica verdad que en los alrededores que permitan eh, que los serenos que están acá puedan visualizar a algunas personas que, que penetran al centro. No te, estamos al aire libre prácticamente. no se han robado en otras ocasiones? No, en otras ocasiones penetraron y se llevaron cositas, por ejemplo, jugo y cosas así de, del freezer, violaron el freezer y, y, uh -huh, y se llevaron ese tipo de cosas, pero han entrado otras veces porque pero es que no es no, una costumbre y tú sabes cómo está la inseguridad eh, ciudadana. No con lo, vigilancia aquí. Hay, ellos hay vigilancia, lo que pasa es que el hecho de estar sin la verja perimetral, esto permite que desaprensivo entren, tú me entiendes, vengan de otro lugar incluso tal vez y entren como, como... Bueno, ahí está señores, en esta ocasión le llevan el plasma de lo que en la escuela de Huiza, la Julio Plata, utilizan en la biblioteca. Muy lamentable esto y ojalá y que llegue esa reconstrucción, ese remozamiento de la Julio Plata de la Rosa y puedan construir la verja perimetral para evitar esos robos. Bendiciones a ustedes, las gracias por haber estado con nosotros, si el Todopoderoso lo permite, mañana regresamos a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor, porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa, sobre todo.